La historia de Damons El jugador que silenció Tras, la burla de Brasil En el a peor día para la TAP Un no confronto entre Splash Y <tose> el Daimons en la trocación Ahí ahora, Daimons ¿Qué es eso, Daimons? Estoy sin palabras El cara solo da capa El cara solo da vermelho, hermano ¿Quién es Damons y e cuál es su historia? Un um poco más en no alto Defensa ¡Do Daimons. Poco a poco así le agarré como una adicción al juego, hasta tal punto de jugar casi todo el día free desde el móvil, no, cuando juega mobile en cuarentena. Primera sangre. Primera sangre. Cuando conocí a Master King, yo era muy malo en PP. Ahí en el disco de Master King fue que empecé a jugar con escopeta, eh, comencé a buscar sensibilidades. Ya cuando encontré Sensi de escopeta. Eh, yo tuve un PvP con dios Fuera directo. Ese fue mi, mi primer... Modo. O sea, eso fue lo que me motivó, ¿no? Porque yo a Domidios lo tuve así muy alto, ¿no? ¡Qué bien, Lejos. De frente, amigo. amigo, de tan lejos, la coche de tu madre <risa> Amigos <risa> oh, amigo No, te O oh, bueno no, bueno, yo estuviera no, yo muy quedado igual. No, no surgía esa oportunidad ¿no? de, de resaltar y, y ya, ¿no? Todo cambió cuando el CEO de FG6Por me llevó y me llevó a Puni, ¿no? Y, y me había dado un cupo en qué jugar P -P en su directo y me tocaba contra los amigos. Jugamos, ¿no? Perdí la primera sala, estaba muy nervioso. Y... Heyta. Uy. Uh. Uh. ¿Quién piensa jugando Domi Dios contra Damos? Dale Domi, Dami, Domi. Uy. Pegó Dami. Primera sangre. Es que Damos pega. pega. Damos un pega mucho. Oh. Uh, lo tenía que aniquilar con un tiro así. Lo tenía que aniquilar con un tiro así. La no plata de mano, guacho. ¡Uhhh! Primera Sangre yeah. Yo dije tercera Sala y hay tercera Sala ¿Te, ¿Te tienen fe a mi gente? Primera Sangre ¡Migo lo que me oh, votamos! No. Uh. Uh. Primera Sangre Un nivel de la hostia, tío un nivel no enfrentamos duro pero me ganó quizás no fue porque me dejé o porque quise hacer este vídeo como que él me ganaba yo sé que él tiene un gran nivel así fue como empezó poco a poco y luego pasó eso y comencé a hacer stream y me iba más o menos luego me fue bien y luego de nuevo más o menos y así era como que un sub y baja Todos compartiendo papi, todos compartiendo en el directo Dejando su manito para mí. ¡Ele! ¡Yara, yara! No, bicho, no va a ser ese, bicho. Yo, sé, yo sé, papi, yo sé, papi Yo sé que no te lo puedes creer, papi Ando en el servidor avanzado, bich <ríe> <ríe> Papi, ¿cómo una misca, dice que es gozo. ¿Y ¿Y cómo estáis chicos? Bienvenidos un un nuevo directo de Free Fire! Volví. Volví a entrenar porque había dejado los los y bueno, fui a representar aunque sea a Perú un rato, no me tuve mucha fe, la verdad, pero, pero bueno, porque en la región hay muchos jugadores que son demasiado buenos. Luis también va se defendiendo, ven para cima ali también Luis, precisa avanzar, zona eléctrica se aproxima cada vez, siendo más complicado para ambos los jugadores, en Lara. Muito habilidoso, tá jogando muito E o Luiz também, né, tá aproveitando o Boa, time, moleque 7 a 0 7 a 0 7 a 0 gringo. gringo no troca, gringo no troca Qua, qua, qua é, não, tá não. não, não tá ouvindo não. <risos> Áudio, áudio Áudio de Latam Urgente, urgente <risos> Áudio de Latam Que isso, mano? Patito, pa irmão. Tchau. Ah, uh -huh. <risos> <risos> Não entendi. Ah! Uh! ah Ai, Maria. Caliquinha! É o um pato! Ui, Ai, patinho! Ai, patinho! quá tropa! Flora, quá Bora ver que fala lá, porque lembrando já temos três brasileiros confirmados e carai que bala foi essa, mano. Pra ir pro Daimons, rapaziada. E só bora torretão. É que você, meu fazer o isso? Bora que bora dali, que dali. Olha isso, vem na trocação que ali isso, agora. Cara. Daimons, é isso. Na sequência. Estamos com a primeira queda do confronto entre Splash e o que Daimons vem na trocação ali agora. Daimons, Que isso Daimons? O cara só dá capa, o cara só dá vermelho, irmão. Sim, e, a, e o Diamonds é a salvação do Zelica, né, mano? Do gringo, né? Porque se o Diamonds não ganhar, só passou BR hoje, meu parceiro. Então tá... <risos> pro Zelica, né? Dessa vez. Sim, aí não tem como, tropa. Aí não dá. No Arulio, sobe pra cima o Splash. Alvenaria, Alvenaria doido. Salve Maria, tropa, que que é isso? Reto! O que eu tô comendo? Ah, lenda. Seu <risos> <risos> A lenda, meu querido! Eita! Timon, ah, o vai Primeira queda vai fazendo! Buuuuia! Esse cara, ele tá jogando muito mesmo, velho. Ele, ele tem. Muito. Ele tem uma visão diferenciada é. pro X1, esse cara. Muito bem, infelizmente, claro, o Flash tá tendo bastante, pouco de vacilos da sua parte demos correndo atrás, né, pra poder é, é, dar um pouquinho de sorriso hoje Dar um pouquinho de felicidade pra equipe gringa, né, pra galera dos gringos Que até agora não teve nenhum gringo classificado hum, hoje hum. Que que é isso? O Flash tem chance ainda de ganhar, querendo ainda não, topa Porque o único vacilo dele é a distância E cara, Clara. cara, Ai. Mano, não vamos mais começar a falar aqui, não. Dropa. Será? Mais uma? Leite. Na lata? Para, mano. Ei, ei. Aí não. Aí não. Dessa vez. Dessa aí vez, aí não. Esse cara tá ver. usando um programinha, mano. Hum. Esse cara tá usando um negocinho. Esse cara. Que isso? Esse cara, mano, é absurdo. Não é possível, tá, mano. Tá diferenciado. Não é possível. O um MD3, pra terceira queda. 1 um a 0. Vem a derrota, não pegando, não pegando, não pegando, não pegando, pegando trocação, olha agora, não preciso, e em mira! <risos> a do Diamond É que Esse moleque aqui, tropa, é um dos melhores gringos que eu já vi jogando na minha vida, mano. Não tenho o que falar, mano. Algo que, que quero destacar e, e sim me gostaria que saliera el no vídeo, sí ou sí, foi que hum, todo esto não no me ha sido, sin dúvida alguma, por el apoyo que me dio FGS Atreus, que é o CEO de FGS, e mi amigo Quirito Gaming. Ellos dos fueron los que siempre ahí me motivaron a quizá practicar, a, a seguir dándole, porque yo ya me había rendido el, el seguir jugando free y todo eso, ¿no? Solamente hacía stream y jugaba porque por jugar, pues. Y solo eso nada más. Quiero que eso sí, me gustaría mucho que, que saliera en el video. Agradecerles a esas dos personas por todo su apoyo.